Hola qué tal, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina Hoy les voy a enseñar a hacer el paso a paso de la caja explosiva de cumpleaños El cumpleaños de tu pareja es un día muy especial para los dos Para consentirle, dedicarle y escribirle bellos mensajes Con esta caja explosiva de cumpleaños lo vas a sorprender y le a saber que lo amas intensamente Recuerda que la puedes personalizar para cualquier ocasión, espero les guste Antes de irme al paso a paso quiero recomendarles este canal Regala siempre amor Veías esta hermosa tarjeta que sé que te encantará y suscríbete al canal de mi amiga Becky. Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Vas a tomar una caja de cartón del tamaño que desees y vas a medir esta parte superior que sería para hacer la tapa de la caja. Yo lo voy a hacer con cartón corrugado metalizado. Cuando tengas la medida, vas a medir en los extremos, en los cuatro extremos, 5 centímetros. Y vamos a cortar así, como siempre lo hemos hecho para armar la tapa de la caja cortamos los extremos y doblamos y hacemos los quiebres para luego armar la tapa vamos a pegar con silicona líquida silicona caliente, nos quedaría así acá con un bisturí corté tres extremos de la caja en esta parte me quedó un espacio lo que voy a hacer es cortar una tira de cartón para pegarla acá en la base para que me quede pareja voy a aplicar silicona líquida y pego acá ya forré la base, lo hice con el papel o cartón corrugado metalizado forré los extremos acá en esta parte pegué un papel verde un papel decorativo y uno azul y en estos lados papel azul fíjense que les quede dos centímetros a los lados que al doblar tapen los bordes de del cartón para que les quede más pulido así acá lo deben de cortar más larguito que me quede un poco corto y así pulimos todos esos extremos ahora voy a decorar esta parte voy a tomar un papel decorativo tiritas de cartón corrugado que sería para pegar acá en los extremos esto es para decorar, esto es opcional si lo desean hacer voy a empezar pegando primero este papel decorativo y ahora voy a pegar estas tiritas de cartón corrugado voy a tomar una tira de papel, este es papel decorativo y acá lo que hice fue pegar una foto y copiar un mensaje pego unos corazones la pegamos así Y corté unos corazones en papel brillante. Esto los pegué en papel blanco y los recorté. Y estos los dejé así y los voy a pegar acá en esta parte. Acá voy a completar la frase. Sería happy verde. Voy a alinear todos los corazones así. Con marcador azul voy a hacer unos puntitos para decorar y también voy a, a copiar una frase en esta parte, nos quedaría así. Acá lo que hice fue copiar una frase, delinear los corazones, dice denle la palabra happy. Ahora vamos a decorar este otro lado de la caja. Acá corté un corazón, le pegué en papel negro. Igual corté dos corazones en otro papel decorativo. Pegué corazoncitos para decorar esto. Si desean hacerlo así, y pegué así. Tomé dos fotos y las, las pegué en papel negro que serían para pegar acá. Y en este lado, tomé una foto y cuatro papeles. Van a ser así van a medir, van a doblar el papel en la mitad como para hacer un librito pegan esta acá vamos a abrirlo y vamos a doblar estos otros tres, estas otras tres tiras y las vamos a pegar así Con marcadores vamos a escribir mensajes, vamos a alinear los corazones, y igual voy a pegar las tiritas de cartón corrugado en los extremos, nos quedaría así, acá alinear los corazones con marcador negro y copiar estos mensajes. Mi amor es un día para sentirme afortunada de tenerte, por poderte disfrutar todos los días, por tener tus besos, tus abrazos, tus caricias, tu mirada, te amo mi vida, felicidades, que cumplas muchos años más, te amo. Ahora acá en esta parte interior también pegué una tirita de cartón corrugado, como lo he estado haciendo y copié este mensaje en una tira, la tira es de 5 centímetros de ancha y la vamos a pegar. Acá en esta parte superior. Igual vamos a pegar esas tiritas acá. Al lado y lado. Corté dos corazones grandes que serían para pegar en este lado y en este otro lado. Y dos fotos que serían para pegar encima de los corazones, al lado y lado. También corté estos corazones brillantes para decorar la base. Nos quedaría así. Acá pegué las fotos, delineé los corazones. Como pueden ver en el fondo, eh, pegué una imagen de love y en la base pegué los corazones. La parte exterior de la caja la borré con cartulina negra. Pueden hacerlo de color que deseen. Al abrir, nos queda así. Ahora voy a, ahora voy a decorar esta parte. Voy a... Vamos a poner una tortica. La decoré con corazoncitos brillantes. Compré un globito látex. Voy a pegarle esta cinta a papel para decorarlo más. Voy a abrir la cinta. Y con la tijera vamos a enroscar cada tirita. Con silicona líquida la voy a pegar en la parte de atrás de la torta vamos a tomar un bisturí y vamos a cortar estos extremos esto es opcional si lo desean hacer voy a aplicar un poco de silicona líquida y con nylon Vamos a hacerle unos nuditos. Y vamos a meter acá donde cortamos. Vamos a templar bien. De lado a lado hacemos lo mismo en el otro lado. Hacemos unos nuditos. Voy a cortar acá. Y hago lo mismo. Esto sería para pegar las serpentinas voy a hacerlo con cinta adhesiva corto una parte y vamos a pegar se nos quedaría así ahora vamos a tomar unas bombas acá unas bombas pequeñas vamos a cerrar acá nos sostenemos con la mano y vamos a colocar las bombas la cifra que les quede pequeña y vamos a tapar la caja acá van a conseguir un letrero de Happy Birthday un letrero que sería para pegar alrededor de la caja, nos quedaría así Y con cinta, este es un metro de cinta, lo vamos a partir en tres partes y las vas a pegar así. Y vas a hacer un moño con tres metros de cinta de diferentes colores. Aplicamos silicona caliente y pegamos. Y estas cintas que nos quedan en los lados las vamos a abrir. Y luego con la tijera enroscamos así. Nos quedaría así.